Hello my lovelies, otra vez por aquí Voy a haceros como un rápido update de cómo va el estudio Hace poco pues eh, tenía como mucha falta de, de almacenaje Con lo que eh, conseguí este pequeño, bueno pequeño, la verdad es que es bastante grandecito Mueble de oficina porque sí que notaba ya que, bueno que pues que me hacía falta... Espacio de almacenaje y al final mirando tiendas aquí en eh, UK, en Bristol en general Hay un montón de tiendas de segunda mano, de todo Puedes conseguir cualquier cosa de segunda mano Con lo que esto todo un poco que está un poco así puesto a, a batiburrillo Pero bueno, por lo menos ya, ya sacaré tiempo para poder colocarlo bien y todo y nada al final este ¿cuánto fueron como 20 libras, una cosa así, muy bien de precio, eh, aprovechar por favor las tiendas de segunda mano que tengáis cerca porque siempre os sacando un apuro por un precio muy económico y muy reducido. Y luego por este lado, pues nada, la mesa. Os cuento, ¿vale? Yo no sé si voy a ir mostrando de mientras, pero bueno. Hace unos cuantos meses, como por abril, eh, me compré una impresora muy guay. Era la Epson, a ver si me acuerdo. Epson Photo Studio, la 960X, creo que era. Una impresora muy buena, tal, no sé qué. Pero eh, sí que leyendo los comentarios y leyendo como las reviews de la gente había mmm, algunas personas que decían que les habían manchado papel y efectivamente es algo que eh, a mí me pasó. Entonces estuve intentando de diferentes maneras, eh, estuve con el servicio técnico de Epson viendo la manera de poder solventarlo antes de devolverla o, o tal y sí que tuvo varias cosas pues que al final al probarla no me gustaron demasiado. Eh, por ejemplo, la carga de papel de los Dina 3, del tamaño grande de Dina 3. Era como, solo puedes cargar una sola lámina, entonces tenías todo el rato que estar pendiente si vas a, a imprimir, porque a mí me interesaba en ese momento imprimir en A3 para luego cortar y aprovechar mucho mejor el tiempo, pero ese tiempo que se supone que tenía que aprovechar al imprimir varias copias a la vez, se gastaba en todo el rato tener que levantarme, colocar la hojita, mmm, colocar la hojita... Entonces eso a mí en concreto no me funcionaba, con lo que aparte empezó la impresora a manchar un montón el papel, sacaba manchitas, manchitas con lo que me supuso pérdida de material pues pérdida de dinero, pérdida de tiempo en fin, al final la decisión que tomé fue el eh, devolverla y nada y ahora pues eso, desde entonces he estado mirando, mirando y buscando haciendo comparativas mmm, un poco a ver qué es lo que me podía venir mejor, también aparte las tintas eh, me suponían un gasto bastante grande y he decidido, investigando y preguntando, y así he decidido al final decantarme por una EcoTank. Ahora os voy a, a mostrar porque me ha llegado, la tengo que instalar y voy a ir haciendo, pues, sacando de la caja y así, así que ahora os voy a ir contando. Me he decidido por la EcoTank porque eh, se supone que eh, tú rellenas no son cartuchos como suelen ser las impresoras sino que son líquidos que vienen con, con unos contenedores que tú rellenas y eh, en principio eh, la durabilidad de esta tinta es muy muy muy grande entonces para la próxima vez que a lo mejor tendría que volver a recargar los cartuchos pues eh, tardaría bastante, el número de copias que se puede hacer es increíblemente grande con lo que se compensa por un lado eh, la impresora es más barata pero las tintas son caras y por este lado está que la impresora es bastante cara pero eh, el, el, el ahorro está en las tintas Vamos a ver qué, qué sale y cómo es el experimento. A ver si por fin ya puedo mantener la impresora porque ya me está haciendo bastante falta. Voy a coger la cajita que está ahí. Esta pequeña hermosa esperándome. Vamos a ello. se ha quedado. La primera impresión que he hecho esto es un papel de Epson mate y es de ¿cuánto? de 160 y... no me acuerdo bien, pero bueno, 160 y algo gramos a ver. vale, pues, jo, la calidad yo creo que está bastante bien, además como que el tacto del papel es súper super agradable, súper suave, me gusta un montón, a ver si se puede ver bien, que todas las texturas están muy bien impresas, o sea que no hace como cosas raras, de que no se vean los degradados o que las texturas salgan, sin la definición que deberían, está muy muy bien, además el papel mate a mí por lo general me gusta más que el brillante, Así que, ojo, pues estoy muy contenta A ver qué tal, los colores también son bastante fiables con el original, con el archivo digital, vaya Así que yo creo que he acertado del tirón Y nada, ahora me voy a poner a imprimir un montón de cositas ahí pendientes que tengo Y a darle un poquito de candela a... Ella. Bueno, ahí está instalada, ahora le echaré un ratito mirando el, eh, toda la información que viene en el librito Para no liarla y hacerlo todo bien y que todo fluya y sea maravilloso Y ah, otra cosa también que, que luego os mostraré es, a ver, os voy contando Ya en, dentro de nada, dentro de dos semanas es el Inktober ¿Qué es el Inktober? Supongo que es mundialmente conocido, ya todo el mundo por lo menos que maneje un poco de Instagram y tal, que esté relacionado con el mundo de la ilustración o con el mundo del arte, eh, sabrá de lo que es. Es un reto de dibujo, voy a explicarlo para quien, quien no lo sepa, es un reto de dibujo que se creó hace años y voy a poner, Ay, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, voy a poner el nombre de quien lo creó por aquí. Y consiste en hacer durante todos los días, durante los 31 días de octubre, hacer una ilustración a tinta. Sí que es cierto que al principio era como mucho más purista, todo el mundo lo hacía con tintas y tal, pero ahora conozco ya bastante gente que, que lo está haciendo de manera digital. ¿Que está mejor? ¿Que está peor? Pues mira, cada uno que haga lo que quiera. Si tienes un... Un reto o tienes algo a lo que te puedes sumar que además es un punto de motivación y un punto de, de, como de ganas de, de dibujar súper grande sí que la técnica que luego uses a lo mejor ya a estas alturas es como más secundario por lo menos es lo que yo opino porque si a lo mejor a mí en vez de con tintas me apetece a pesar de ser el inktober me apetece más pues trabajar yo que sé mis texturas o trabajar mmm, animales o trabajar fondos o trabajar perspectivas pues eh, cada uno que se establezca como quiera Ahora mismo hay muchísimos ya ilustradores que hacen sus listas. Hay una oficial que también la podéis buscar por internet o por Instagram. Yo, por ejemplo, eh, llevo años eh, participando en el Inktober, sí que siempre he mantenido el tema de la tinta, aunque no como con plumilla y, o pincel, sino yo he optado más por hacerlo con, con boli con diferentes puntas. Yo este año voy a hacer lista, ya hice lista el año pasado, estuve trabajando trajes tradicionales eh, a lo largo del mundo. Estuve informándome un montón acerca de ellos y tal, porque eh, me parecía que era algo como muy chulo de hacer o yo quería practicar el tema de la ropa, los estampados, patrones y, y me encantó hacerlo y ahora este año sin embargo he cambiado un poco el chip quiero seguir trabajando el tema de las plantas, flores y así y mezclarlo con mujer una especie de híbridos entre plantas y, y mujeres y lo quiero también hacer como que tenga todo como una estética o un aspecto de láminas botánicas de estas antiguas y así Entonces yo no sé si me estoy metiendo en un jardín Porque es algo que voy a tener que hacer durante los 31 días de octubre Pero bueno yo creo que voy a intentarlo y, y así Tengo algunos bocetos hechos, tengo más o menos la estructura en la cabeza Y te supongo que nada, queda nada, voy a seguir dándole vueltas y tal y ahora os voy a mostrar la lista que tengo tengo que hacer también para poder sacarla por Instagram hacerla con la Cintic lo que ha visto, ¿Te ha visto? <risa> se, se breve. te ha visto un pedacito de cabecita <risa> Vale, y esto ha sido pues todo por hoy, así que si os ha gustado el vídeo, como se viene diciendo así como tradicionalmente, pues darle el dedito para arriba, también os podéis suscribir para seguir viendo más vídeos y eh, también a lo último, último, último que quiero es que paséis una semana increíble, y voy a, una... a decir una palabrota, mejor no... Que tengáis una semana increíble, que no sé, que me bueno, mucho café, que comáis tarta de mmm, calabaza, que disfrutéis del otoño que ya está empezando. Y nos vemos dentro de muy poquito, ¿vale? Venga, chao. ¿Pelotico? Juego con la pelotica. ¡Juego con la pelotica! Oh.